¿Qué tal? Hola a todas y todos. Vamos a continuar en este vídeo con una ecuación también irracional, con radicales, donde la x está dentro de las raíces cuadradas. En este caso lo que tenemos es que nos aparecen no una, sino dos radicales o dos raíces en la ecuación. Bueno, este es un caso, digamos, intermedio, con dos raíces, pero que lo vamos a solucionar de una forma sencilla. Cuando tenemos dos radicales lo que tengo es que poner uno a cada lado del igual. Pues dejamos este aquí, 2 raíz de x, y este que está restando lo pasamos allí sumando, que sería 0 más esto, que me queda simplemente raíz de x más 9. ¿Cómo puedo eliminar un radical? Ya hemos visto en otro vídeo anterior que es sencillo. Elevo esto al cuadrado y eliminaría este radical. Pero si elevo esto al cuadrado, también tengo que elevar todo este lado del igual al cuadrado. Y mucho cuidado aquí, porque a por b al cuadrado... Tenemos que elevar tanto a como b al cuadrado y entonces efectivamente este radical se va a ir por un lado aquí, pero con esta raíz, pero por otro tiene que afectar también al 2 y entonces sería 4 por x igual a x más 9. ¿De acuerdo? Bien, si pasamos las x aquí, sencillo, me queda 3x porque 4x menos esta x que va a venir aquí, 3x, igual a 9 y por lo tanto x igual a 9 partido de 3 que son 3. Vamos a comprobar, como antes, ¿eh? como en el vídeo anterior, en este tipo de ecuaciones siempre hay que comprobar que la solución funciona, porque a veces la solución obtenida aquí, aunque todo está bien resuelto, no es válida. 2 raíz de 3, porque donde hay una x pongo un 3, que es mi solución, menos raíz de 12, porque 3 más 9 serían 12, tiene que ser igual a 0. Bien, en principio parece que esto no se cumpliría, pero si hacéis una pequeña transformación, 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, que es 4 por 3 en sus factores primos, ¿vale? Y me saldría ese 2 fuera de la raíz y por raíz de 3. Si lo hacéis en la calculadora, además, enseguida lo podéis comprobar. Y esto, efectivamente, es esto menos ello mismo, bueno, pues es igual a 0 y esta solución es válida y podemos darla como solución. Para esta ecuación x igual a 3.